Bueno, pues le damos ya las buenas noches a Mario Martínez, que nos acompaña como cada martes. Buenas, Mario. Aquí estamos, buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas, Marita. ¿Más este momento bien hoy? Bueno, bien, pero hoy nominado, ¿no? Creo. La semana pasada sí. hablábamos de, de los premios de música tradicional de Benavente y después nos han enviado los nominados y estabas tú. Sí, allí como joven valor me toca representar a la provincia de Zamora y junto con Santa Santarém y Bajo como premios trayectoria pues ahí estamos a ver qué, qué va sucediendo. A ver qué pasa, ¿no? Eh, también en estos premios, que el otro día además no lo dijimos, eh, cogen todo lo que era el antiguo reino de León, ¿no? Sí, así, están centrados en lo que son las provincias de Zamora, Salamanca y León y, bueno, pues eh, pretenden potenciar a los músicos o grupos pues de, de esta zona. Mm -hmm, que es el... Gente, bueno, pensaba, si no soy de Zamora, no puedo participar o no puedo estar nominado, pues sí, de León y de Salamanca también. <risa> Pero, bueno, Mario, pues a ver si tienes suerte. ¿eh? Poco a poco. <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hemos querido que nos acompañe el Museo Etnográfico para un proyecto que ya lleva este su cuarto año, que es el escenario abierto que pretende acercar a distintos grupos, eh, siempre relacionados con la música de folclore, pues aquí a Zamora para que podamos disfrutarlos y podamos ver esas otras propuestas que hay desde distintos sitios, no solo de la península, sino también desde fuera de ella. Uh -huh. Bueno, nos acompaña Ruth Domínguez. Buenas, Ruth, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa> Muy bien. Bueno, te tenemos aquí de nuevo con otra cosa, ¿no? Encantada. <risa> esta vez desde el museo, con esta iniciativa, como decía Mario, ya es la cuarta edición, eh, ¿cómo, ¿Cómo surge hace cuatro años y qué es lo que habéis eh, ido viendo en estos, en estas ediciones para llegar bueno, pues, a la cuarta al cuarto año repetir y además hacerlo con unos cuantos grupos? Bueno, pues básicamente el museo etnográfico, pues eh, el patrimonio musical es importante, entonces se nos ocurrió la idea de hacer una actividad musical en la que se diera cabida a bueno pues a nuevos grupos, a solistas menos conocidos, eh, para que pudieran actuar durante media hora, 40 minutos y bueno, pues poner en marcha su propuesta pues de forma pública. Y lo hicimos como un proyecto, bueno, pues a ver cómo sale y, y con mucha ilusión, pues como hacemos todo con la fortuna de, de que fue un éxito, de público sobre todo, porque eh, se pasaron del orden de 400 personas por el museo en dos días, muchísimas eh, solicitudes para participar en el escenario abierto, y bueno esa primera edición dio pie a que realizáramos el, el resto de año eh, pues repetición de esta actividad musical que llamamos escenario abierto, y que el año pasado eh, pues por problemas presupuestarios no pudimos no hacer. Ser. Bueno, pues nos alegramos de que se recupere, ¿eh? que ese impasse de un año no haya detenido la marcha de este escenario abierto. Decías que mucha, solicitud, mucha gente que pasó por el museo en esa primera edición, pero también muchas solicitudes por parte de los grupos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo se hace? ¿Recibís esas solicitudes? ¿Os ponéis vosotros en contacto con algunos grupos? ¿Cómo lo hacéis? No, es una convocatoria pues, pública y abierta. Se lanza desde el museo a través de diferentes medios de comunicación. Por supuesto, ahora que tenemos las redes sociales, hacemos uso de ellas, que son la bomba, la verdad, porque llegan a, a, un, a lares totalmente diferentes. Y mmm, son ellos, son los grupos y los solistas los que realmente se, se apuntan, se inscriben mediante llamada telefónica o el envío de un correo electrónico, se toman los datos y evidentemente pues, se pide material para poder después hacer, hacer una selección, porque son muchos los que lo solicitan, pero después eh, tenemos que hacer pues una criba. ¿Cuántos grupos, por ejemplo, este año han presentado su solicitud para después quedarse en, si no recuerdo mal, son cuatro y tres, siete, siete. siete grupos? Pues este año solo son siete, pues por motivos económicos, pero otros años han sido pues del orden de ocho, diez de grupos por día. Eh, ha habido más de veinte solicitudes, creo recordar. Y lo curioso ha sido que, que la, la mayor parte de estas solicitudes han venido de fuera de Castilla y León. Uh -huh, ha sí, sido fíjate. Sí, ha sido el año de más afluencia en, en otras comunidades. Así que gusta, ¿no? Por lo menos fuera de Castilla y León parece que esta iniciativa sí. se acoge con buen pie. A lo mejor los de Castilla y León van a tener que mandar solicitudes dentro de poco fuera, ¿no? Ojalá. No, espero que los de Castilla y León el año que viene, Estén si se vuelve aquí. a hacer, soliciten, claro que sí. Estén todos aquí. Bueno, eh, tenemos dos días por delante el día viernes eh, 15 de marzo, este viernes 15 de marzo y el sábado 16 de marzo. Esos dos días, como habéis hecho en otras ediciones también, repartidos en, en dos días, empezando ese fin de semana, mm. y los grupos igual, en esta ocasión tres y cuatro grupos. Tres el viernes, cuatro el sábado. No sé si hay una característica común a los grupos de este año, o cada uno, como vamos a ir viendo, es eh, muy dis muy diferente, muy distinto en su Hay variedad. Música. Hay variedad. Sí. Hay. hay variedad, pero siempre hacemos mm. todas las en todas las ediciones hemos hecho lo mismo que es empezar con un grupo zamorano, uh -huh. que, que es quien abre el escenario abierto, y en este año aquí el compañero Mario tiene mucho que decir. Sí, sí. Uh -huh. A ver, ¿con quién vamos a empezar el escenario abierto este viernes 15 de marzo, Mario? Pues tenemos con la Asociación Cultural Anota, esta, esta agrupación que ya tuvimos la oportunidad de conocer al principio de, de la sección, eh, y que va a acercar pues bueno, un poco lo que es eh, la combinación de los distintos instrumentos tradicionales y de las distintas formas musicales adaptadas. Es decir, eh, vamos a, vamos a bueno, intentar... a el que los instrumentos tradicionales den juego para otros estilos musicales como no la flauta, la gaita, las percusiones o bien eh, pues que otros estilos musicales se incorporen en estos instrumentos o bien, como habíamos dicho, que sean las canciones tradicionales las que beban de esos de esas otras formas, de esos otros arreglos y poder tocar una canción perfectamente reconocible pues con arreglos que tengan influencias de jazz o influencias de música clásica y con arreglos para piano, para violín. bueno, La verdad es que va a ser una mixtura un poco de, de tanto de instrumentos tradicionales como música no tradicional y que bueno, por supuesto la gente conocida del folclore, y quizá no tan conocida, van a reconocer muchas de las, de las melodías que vamos a desarrollar en ese día mm -hmm. Melodía, Reconocerlas sí, pero, pero eso de otra manera, no de otra de una manera, manera que eso, no las sí. habían escuchado nunca. Y, bueno, Esperemos. ¿Esperemos? <risa> pues sí, sí, seguro que sí. ¿Cómo hacéis esto, Mario? ¿Cómo... ¿Quién es el que hace esos arreglos o cómo elegís qué, qué ritmos o qué cosas meterle a eso tradicional Recuperar algo del jazz, de otro tipo de música para introducirlo en esas canciones que conocemos. Pues por suerte es cierto que hay eh, mucha gente que ya se ha lanzado a hacer arreglos o incluso componer para estos instrumentos tradicionales. Entonces vamos a usar algunas de esas fuentes, van a ver eh, una suite o una, una canción perfectamente de lo que puede ser música clásica, un arreglo de para tres dulzainas, pero eh, como instrumentos tradicionales, tradicionales ¿no? O bien, eh, hay gente también que ha hecho cogido las canciones tradicionales, como puede el bolero, como puede ser los toritos, etc., y les ha incorporado pues, varias voces con armonías eh, ya más elaboradas, que lo que pueda ser la parte más, más sencilla. Y eso es un poco lo que hemos, hemos querido hacer, el, el, bueno, pues el, el ver cómo podemos combinar distintos instrumentos y sacar el máximo partido eh, ...sonoro y armónico de, de esa conjunción de, de varios instrumentos... ...y el proceso pues bueno, siempre es eh, analizar esas partituras... ...o ver qué canciones le podemos sacar más jugo... ...y cómo ir instrumentándolas poco a poco... ...para que podamos eh, desarrollar toda esa sonoridad... ...que bueno, esperemos que en el museo... ...sean capaces de, de disfrutar. ¿Lo hacéis entre todos entonces? Sí, la verdad es que contamos con eh, mucha gente de conservatorio... ...que la verdad pues eh, cada uno aportamos nuestro pequeño granito... Eh, ...distintos instrumentistas... ...que se pueden centrar en su instrumento, oye, pues aquí me gustaría más un arreglo de este tipo de este otro tipo... ...y es cómo se va generando todo el proceso de, de desarrollar la canción, ¿no? uh -huh. Desde una partitura original, cada uno le vamos aportando una cosa y al final... Eh, ...pues termina saliendo algo que muchas veces a los cinco minutos lo cambiamos... ...porque se nos ocurre otra cosa y al final... De los, eh, de los distintos ensayos lo que va al concierto es lo que se nos ocurre en ese momento y conseguimos desarrollar. Así que mucha improvisación también. Sí, la verdad es que un sobre poco de, el, sobre, el, sobre papel, sobre pero, papel pero Sí, sí, nos, nos vamos renovando a cada minuto. Muy bien. Así que claro. no nos pidan que toquemos otra vez que hayamos tocado, que quizás <risa> una <suene> distinta. <risa> que no va a sonar igual. No, bueno, no pues no igual. como en el jazz, ¿no? Pues eh, hablábamos precisamente de arreglos o o notas, melodías que se pueden colar o estructuras que se pueden colar en, en esas melodías que, conozco, que conocemos y que reconocemos, pues también con el jazz improvisación sobre la base, <risa> improvisando. Bueno, pues la nota será a las 7 de la tarde el viernes, 15 de marzo. Seis personas, por lo que cuento ahí en el vídeo. Eh, bueno, ¿sí? como cada día somos unos <risa> distintos. Algunos estudiando que seremos cinco, más alguien que subirá o bajará. O... Ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos. Bueno, veremos bueno ver pues eso, pasa. improvisando hasta, hasta en el número. Hasta en el número, sí. Bueno, pues eh, la nota será el primer, el primer grupo de música. Y como decías, Ruth, de Zamora pero después ya tenemos de, de fuera. ¿De dónde viene el segundo grupo? El segundo grupo viene de Salamanca. El viernes va a estar dedicado a los grupos de Castilla y León y dejamos otras comunidades todas para, para el, el sábado. sábado. Uh -huh. Sí, el segundo grupo que será en torno a las no, 8-20 es nómadas, uh -huh. que es un grupo que procede del Conservatorio de Salamanca. De Hablábamos de conservatorio y es cierto que en la especialidad de musicología del, del conservatorio de Salamanca pues hay un, un practicum ¿no? de, de música tradicional y eh, son estos componentes los que bueno, a base de conocerse en este, en este nexo han formado este grupo de nómadas, de gente del conservatorio superior de Salamanca y que también van a hacer algo similar eh, que va a ser eh, pues coger esas melodías tradicionales y extractarlas en formas pues, como puede ser música de cámara, con, con distintos instrumentos. La verdad es que abarcan eh, pues, como pueden ser flautas, traveseras, violines, clarinetes, fagos, saxofón, bueno, pues, multitud de, de instrumentos. Esto quizá pues, eh, cogiendo esas melodías tradicionales, pero pues, asemejándose a más lo que puede ser música de cámara, música clásica, quizá con pues, más, más íntimo quizá, este tipo de música. Pero bueno, la verdad es que invitamos a todos a que vayan a verlos porque. Eh, la sorpresa está asegurada en cualquiera de los grupos, ya que nos van a aportar su, su visión muy interesante. Bueno, la verdad es que esto promete, ¿eh? porque va a ser algo que seguro, seguro que no hemos escuchado antes. La, esta mezcla, esta fusión, además cada uno en su, en su estilo. En esta ocasión estamos viendo ya en la imagen pues eso, una flauta travesera, estábamos escuchando eh, un piano, pero nos suena a eso, a tradicional. Así que todo mezclado. Una mm. coctelera casi, ¿eh, Ruth. Mucha variedad, sí. Uh -huh. Bueno, pues en Nómadas de Salamanca, más o menos a eso de las 8 menos 20 de la, de la tarde, el viernes, 15 de marzo. Y seguimos en Castilla y León para terminar ya ese primer día de espacio abierto, escenario abierto. En Soria. Es la primera vez que hay representación soriana en el escenario abierto. Y estamos muy contentos porque además Menaya Folk es un grupo bastante potente. Tienen un sonido... Bueno, pues muy característico, muy limpio y, y con mucha fuerza. Yo creo que también van a gustar porque además las tres propuestas, aunque eh, las tres formaciones beben de la tradición, que era una de las características y los requisitos imprescindibles uh -huh. para participar en el festival, pues la, la, la pro, las propuestas son totalmente diferentes con una visión de la música muy personal. Yo creo que la... va a haber mucha riqueza sonora esa, esa tarde del viernes. Uh -huh. Bueno, estamos escuchando un poquito y, y sí, lo que decías tú, de ese sonido muy, muy limpio, muy pulcro, ya en un vídeo como el que vemos pues, eh, se, puede, se puede casi palpar. Y este tema es tradicional. Sí, que, que los tienen, que muy los cañeros. tienen más cañeros. ¿no? Sí. Ahí vemos guitarras eléctricas, pues sí, seguro seguro que nos van a, a sorprender. No sé si María tú los has escuchado. He eh, escuchado algo de ellos. Vamos, a lo largo del día del viernes pues vamos a ir desde lo más quizá tradicional, con, con la nota. Vamos a hacer quizá mucho de, de tradición sin demasiadas, vamos a incorporar cosas nuevas, pero sin, a veces sin demasiados arreglos para que suene lo más puro posible, vamos a migrar hacia un punto de vista más, más clásico, más, más de conservatorio, y gracias a este grupo pues vamos a disfrutar de lo que ellos mismos definen como folk rock, así que este tema casi tranquilo, nunca sido una balada de rock, sí, sí, sí. pues va, va a mutar en, en sonidos mucho más, más potentes, más cañeros si cabe, Así que la gente se vaya con las chupas de cuero y, y, y los panderos cuadrados. Que puede. recordad que no se puede fumar <risa> Eso, eso, que es, es, es, es escenario abierto, pero el espacio sigue siendo cerrado así que, y público, así que no se, puede, no se puede fumar. Bueno, pues desde Soria, Menaya de Folk, a eso de las 8 y 20 de la, de la tarde, este viernes, día 15, para, para completar el, este primer día de, de escenario abierto. ¿Qué es lo que nos espera para, para el sábado? ¿Con qué vamos a empezar el sábado? Bueno, pues empezamos con Vizcaya, con un grupo que se llama Bufo Calamita. Uh -huh. Es un nombre bien curioso, son un cuarteto que pusieron ese nombre porque Bufo Calamita es un sapo corredor que abunda en las playas de, de Vizcaya donde ellos viven y dijeron pues mira qué bonito, pues sí, <risa> nos sí. lo cogemos para, para el grupo y bueno pues tienen un, un sonido muy particular de la cornisa cantábrica sobre todo de, pues del área vasca, utilizan instrumentos oriundos de la zona como puede ser la alboca que es como una gaita serrana eh, nuestra, de Castilla y León, pero con doble embocadura. Usan también otros instrumentos como, como la zanfona. Entonces ya lo que hacen es pegarse de vez en cuando una vuelta por los repertorios y los sonidos de la Bretaña francesa uh -huh. o incluso de la meseta castellana. Hacen ahí una variedad rítmica... Bast bueno, pues lo que decimos tantas veces, que la música, pues, por suerte, no, no tiene fronteras. Y yo creo que una de las características de los grupos que participan todos los años en el escenario abierto es eso, es que no se acotan a, a una zona, sino que, eh, bueno, pues se, se abre y se realiza un intercambio que siempre es muy enriquecedor. Pues bufo calamita, sapo corredor, significa en, en español desde Bilbao que van a hacer ese, ese nexo de unión ¿eh? entre el norte de verdad, el norte-norte, y también un poquito de lo que tienen ellos debajo de la, de la meseta, bueno, pues todo fusionado en, con sus instrumentos característicos, el sábado para inaugurar esa segunda jornada de escenario abierta, a las 7 de la tarde en el, en el museo, y seguimos por el norte. Eso es, más mar. Más mar. <risa> Vamos con, con un, eh, un dúo, la verdad es que hasta hemos visto grupos con, eh, con mucha gente, ¿no? Y lo que podemos observar ahora es cómo dos pandereteras van a hacernos, eh, pues, removernos en nuestras sillas y disfrutar. Eh, llevan mucho tiempo colaborando juntas y una de las cosas que han querido hacer Solchu y Miriam, pues ha sido eh, recoger, transmitir y conservar ese acervo de la panderetera cántabra, de las mujeres de Cantabria, pues que bueno, que muchas veces una sola panderetera era capaz de hacer el baile en un pueblo. ...y con muchos distintos toques... ...ya que Cantabria es una, una provincia que tiene... Eh, ...donde hablamos, una comunidad que tiene muchas... Eh, ...muchos toques, muchas formas de pandereta... ...y que vamos a poder observar algunas de ellas... ...en, este, en, esta, en esta actuación ¿no? uh -huh. eh, Han pasado por distintos grupos, por distintas eh, formaciones... ...y han hecho pues eh, multitud de trabajos... ...y bueno, pues lo que nos traen aquí va a ser una apuesta bastante curiosa... ...de esa conservación de la, del toque de pandereta de Cantabria... ...después de hablar de tantos instrumentos... ...parece que nos hemos quedado así como... ...madre mía, dos panderetas, nada más y, y sus voces... Bueno, van a tener una colaboración... Eh, ...dos componentes del grupo Naeva... ...que también es cántabro... ...colaborarán en, en varios temas... Eh, ...con gaita asturiana y con guitarra... Uh -huh. ...entonces bueno, ahí ya estamos ya incluyendo otros bien. instrumentos... Sí. ...pero... Si tocan solas, también llegan, pues ¿no? también muy bien, porque además ambas tienen unas voces con muchísima personalidad y no les hace falta micrófono a ninguna de las dos. Sí, ¿Sí? uh -huh. O sea que tienen potencia. Sí, escucharlas en directo es todo un espectáculo. Uh -huh. Bueno, pues eh, menuda propuesta, ¿eh? y además que seguro que muchos de nosotros pues eso, no conocíamos que había tantos toques de pandereta en Cantabria, pues podemos conocer unos cuantos, y además con esas voces privilegiadas, como nos estáis diciendo, eh, Solchu y Miriam, desde Cantabria más o menos a las 8 menos 20 de la, de la tarde del sábado, 16. Y ahora sí que ya nos vamos, pero fuera, fuera y lejos. ¿Dónde nos vamos? Siguiente. Más al poco? Norte, pero a Inglaterra. Vamos hasta Inglaterra de la mano de Kevin Tilbury, que es un gaitero excepcional. Y Mario, que le conoce más, yo creo que puede hacer una presentación más exhaustiva de él. Pues la verdad es que Kevin Tilbury estuvo ahí, estamos viendo, por ejemplo, un vídeo de lo que era una apertura del curso de la Escuela de Folclore, del Consorcio de Fomento Musical y la verdad es que nos, nos sorprendió a todos lo que decimos, ¿no? de repente de pasar de mucha gente a como una sola persona fue capaz de sobrecogernos a todos por acercarnos a esos sonidos que tenemos quizá menos asociados, es cierto que decimos bueno pues gaitas irlandesas o gaitas de norteumbría etcétera y no vemos gaitas como por ejemplo la que él nos trajo y nos pudo explicar pues con distintos roncones, con distintas formas de tocar y va a ser lo que él nos va a traer, él ya muchísimo tiempo tanto tocando la gaita desde el año 87 como haciendo trabajo de recopilación, no solo de gaitas inglesas, las Northumbrian Pipes o las Border Pipes, sino también eh, distintos tipos de gaitas y ahora he tenido la oportunidad tanto en, en América como que ha estado allí, en Estados Unidos, como por la parte de Lituania, Bielorrusia, República Checa, pues hacer un poco un, un trabajo de investigación de lo que son todo este tipo de, de gaitas y qué correlación había entre, entre ellas. Y también pues, bueno, visitó Zamora y a través de la casa de, de distintas casas, de la casa gallega o de la casa de Zamora en Madrid, habiendo conociendo estos repertorios y por ejemplo pues es curioso eh, en uno en un trabajo de, de la casa de, de Zamora de Madrid a través de un grupo de gaitas pues está eh, Where do you go, Adelaida, que es donde vas a <risa> tocada pues con una gaita de Nortumbría y la verdad es que bueno nos va a traer pues esos sonidos más esos sí que más sonidos muy íntimos muy muy muy cercanos muy de la quizá de la, de la hoguera de casa no de la chimenea pero nos van a sorprender a todos con, con distintos tipos de gaitas y con distintas formas de tocar que bueno pues nos van a resultar a los que conocemos la gaita zamorana pues cuanto menos curiosas pues sí ya estamos escuchando sonido diferente, pero nos estáis diciendo que sonidos muy muy cercanos nos van a sonar diferentes también y que además que el solo que, que, que se nos ponen los pelos de punta no por lo que nos dices Mario pues sí la verdad es que el que solo sorprende vamos nos, nos, nos hizo de disfrutar de mucho Uh -huh. nos hizo disfrutar mucho y lo va a repetir por supuesto aquí en, en la oración. Sí. Pues a las 8 y veinte no se lo pierdan Kevin Tilbury desde Inglaterra con todo ese esa amalgama de conocimientos que tiene y que además supongo que irá aplicando también al repertorio que va ofreciendo pues eh, con mezclas de, de todo tipo desde el instrumento hasta hasta los sonidos que va recogiendo desde Estados Unidos hasta Centro Europa pues madre mía ¿eh? menudo lujo el poder escucharle y para terminar, eso será sobre las 8 y 20 del sábado, para terminar nos vamos al Mediterráneo. Sí, cambiamos de mar. Sí, pues vamos de <ríe> una zona a otra. Nos vamos al cálido Mediterráneo de la mano de Sitja, que es un sexteto. Tres hombres y tres mujeres que ya tienen una larga trayectoria, proceden de Castellón. Y bueno, llevan haciendo durante mucho tiempo trabajo de campo, recopilación de, de los repertorios musicales eh, levantinos, sobre todo de la comunidad valenciana, y les dan bueno pues unos toques muy particulares con instrumentos más complejos como puede ser la batería y con mezcla de, de otros estilos, eh, pues el, la, la música indie por ejemplo. Es, una, es un sonido el que consiguen bastante particular, incluso, bueno, pues también su estética, ¿no? Así como un, un, con un toque de guitarra. Uh -huh. se sale también de los cánones convencionales aplicados al, al folclore. Y, y bueno, la verdad es que contar con, con este grupo para cerrar el escenario, pues es, es todo un, un lujo. Ya quisimos tenerlos en la edición del año pasado, pero como finalmente no se pudo hacer, pues... ¿Quedaron ahí en la recámara? Quedaron, sí, sí, totalmente en la recámara y dijimos, pues este año ya no pasa. Este año los traemos desde, desde Castellón. No sé si Mario les has escuchado, te gustan, quieres señalar algo de su música. Pues la verdad es que como su propia descripción reza, es un grupo que se creó en el 2002 para el Centro de Estudios Tradicionales. Eh, basado en la recopilación, pero también en la experimentación con estas músicas tradicionales. Y han pasado por diversas etapas, más, eh, más quizá dedicadas a la tradición pura y dura, como pueden ser eh, también épocas pues, con nuevas tendencias. Y en esta última época, pues, eh, buscan un poco influencias del pop o del indie, uh -huh. que hacen también que, dando toda esa vuelta que han dado, también se vuelvan a reencontrar con el folclore. Y la verdad es que vamos a poder disfrutar de todas estas pequeñas cosas que han ido aprendiendo a lo largo de los años, de sus distintas eh, formas de tocar. ...y nos van a traer, pues bueno, una música también... ...cuanto menos curiosa. Bueno chicos, pues madre mía, ¿eh? No dirán que no tenemos propuestas diferentes en Zamora... ...para este viernes y este sábado, 15 y 16... El día 15 empezamos con Zamora y seguimos con Castilla y León. Y el día 16 tenemos mucho norte, pero también desde Inglaterra visita y mediterráneo. Así que un poquito de todo. Rudy y Mario, muchas gracias por venir y que sea un éxito, como todos los años. Entrada libre, que no lo hemos dicho, al escenario abierto importante. de Castilla y León. A eso de las siete y media comenzamos. A las la 7, perdón, a las 7, a las 7. Y tenemos todos estos conciertos con entrada libre. Muy importante. Chicos, gracias por venir. A vosotros. Y que lo disfrutéis, ¿vale? Gracias. Señores, nosotros les invitamos a que se pasen viernes y sábado a partir de las 7 por el Museo Etnográfico y nosotros continuamos. Bueno, y hoy vamos a.